No, hay ningún a trabajar en el tema el de veras muerto ¿y cómo va el salón? a medida que le tiene que llamar al mandador para que le vea que a mí me ¿no? es la instrucción que le digo sí la profesora y la tiene ahí y I love you. Show us. Leal Marroquín, Leipa Álvarez, Lira Melgibar, López González, Marroquín Quintanilla, Martínez Ortega, Amasín Núñez, Mejía Cruz, Miranda Chacón, Molina Daniel, Oporto Ganusa, la Luna, Paredes de Santa María, Quintanilla Espinosa, Ramírez Caldames, Ramírez Galdames, Rivas Rodríguez, Romero Albanés, Sánchez Girón, Torres Cuella, Torres Ramírez. Ligueros Álvarez, Valdizón García y Velázquez Cabrera. ¿Alguien no mencioné? Todos están, todos y todas. Bien, antes de empezar rápidamente. Ya el profesor Rafael Mora les entregó a ustedes el, a lo que se les pudo hacer el cambio de sección. Se les entregó la nueva boleta donde hace constar que son del grupo 11C, por lo tanto, incorpórense a a las prácticas de laboratorio correspondientes. Eso antes de comenzar, la parte del carnet se les va a entregar de esta semana que viene a la siguiente, o sea que todavía falta. Mientras tanto, se les va a dejar entrar ahí en la portería. Si en algún momento se pone al restrictivo, usted lo que tiene que enseñar es su boleta de inscripción, eso lo tiene que, que dar a la mano. Y adicionalmente usted debe de aprender su número de carnet. Aquí es pues usted un número ese número usted no es nadie, así que ese número tienen que aprenderse, si no toman problemas, no lo vayan a perder, bien, como ya todos tienen su manual, yo les pedí que trajeran su manual de desarrollo de lógica, voy a ser bien puntual, bien, en la página 5, al principio tienen ustedes la parte de socialización, hay una parte donde dice unidad de competencia 1 de 3, creación de algoritmo computacional de la página 4 verdad Luego dice introducción a la programación Eso lo va a leer usted, lo va a analizar usted, lo va a comprender usted Porque eso no lo voy a tocar yo aquí, habla de la general, generalidad de un lenguaje de programación Cómo se clasifican los lenguajes de programación Allá se habla de, ahí se habla de paradigmas, de programación y todos esos elementos que son importantes. Para lo cual, pues, va a ser tarea de ustedes identificar todo eso, leerlo. Si tienen una consulta puntual me la hacen en un momento determinado Pero es parte de los reconocimientos que usted debe de tener. ¿verdad? Entonces vamos a partir eh, teniendo en cuenta eso, por lo cual yo voy a asumir que la mayoría o todos ya tienen esos conocimientos, luego viene una actividad de nivelación en la página 11 que es la misma que se les dijo en práctica que tienen que hacer ustedes ¿Verdad? ahí habla de sistemas de conversión, hay un par de ejercicios, es lo mismo de la práctica deberían de haberla hecho ya, porque eso se les dijo la semana pasada lo cual pues ya deberían de haber ustedes resuelto la mayoría de los ejercicios que están ahí si no todos, esas son parte de sus asignaciones luego entramos a la sesión 1, que la vamos a ver rápidamente, y luego entraríamos, que es esta, que es una práctica de introducción, y luego vamos a pasar en concreto a la práctica, a la sesión de hoy, la clase de hoy, que se llama Tipos de datos Variables y Constantes. Bien, en la sesión 1, que está en la página 15, el resultado de aprendizaje general es aplicar los pasos de la metodología para solucionar problemas computacionales. Pueden ver ustedes en la página 15 que, que los elementos que usted debe reconocer son los actores. Los actores son tres. La computadora, el programador y el sujeto de acción. Al centro tenemos la solución, que es el programa que se debe crear. Entonces, tres actores. Computadora, sujeto de acción y el programador. La computadora es la herramienta que usted utiliza. El sujeto de acción es... El elemento que usted analiza y el programador pues, son todos ustedes. Tienen ustedes un pequeño, una pequeña descripción que es cada uno de estos elementos para que lo lean y se lo aprendan. Programa. ¿Qué es un programa? Un conjunto de instru instrucciones escritas en un lenguaje computacional. Ese es un lenguaje de programación. Es un programa, perdón. Un conjunto de instrucciones. La palabra, la palabra clave es que son instrucciones. Las instrucciones están escritas en un orden lógico, es decir, se ejecuta una tras otra en un orden lógico. Se supone que el orden lógico es el que al final garantiza que se va a lograr un resultado. El resultado sería solventar el problema para lo cual fue creado ese programa. Ya sea hacer una suma, hacer una multiplicación, calcular una temperatura, qué sé yo, cosas por el estilo. Entonces, un programa se divide en instrucciones. Las instrucciones están ordenadas en secuencia lógica. Bien, generalmente estas instrucciones se construyen por medio de un programa, un lenguaje de programación, que en nuestro caso va a ser Java, como se les había comentado anteriormente. Hay tres características que debe poseer un programador. Ustedes lo ven ahí en un recuadro sombreadito que dice ser capaz de analizar detenidamente un programa y entenderlo a la perfección. Yo recomiendo que vayan marcando con chiquecito, vayan subrayando y ese tipo de cosas. Eso es lo primero, ser analítico, tener la capacidad de analizar. Segundo, ser ordenado y tener un pensamiento lógico. Todos tenemos pensamiento lógico. No todos lo tenemos tan desarrollado, pero todos tenemos pensamiento lógico. Y lo otro, ser ordenado. Y eso va en función de esto. No Escucha la la Sí, sí, sí. Es <laughs> el Ya, Es una la mañana. Es la mañana. a ver si le traen el cupito. ok, okay seguimos uh -huh. y por cierto con eso los cupitos no vayan a mover nada si no tienen autorización se van a meter en problemas bueno, sigamos, ser ordenado y tener pensamiento lógico de manera que pueda a partir de un problema extraer la serie de pasos que son necesarios para solventar el problema y el tercero, la tercera característica de un buen programador es conocer ampliamente el lenguaje de programación adecuado para implementar la solución. Es decir, si no conocemos un lenguaje de programación, pues no podemos tener muchas ideas, pero a la larga no vamos a poder traducir todas esas instrucciones en un lenguaje que el procesador de la computadora pueda entender. Bien, dos preguntas. ¿Puede un programador ser al mismo tiempo el sujeto de acción? ¿Sí o no? Sí puede. Sí puede. De hecho usted aquí, en el 90% de las veces, va a ser el sujeto de acción. Entonces puede porque generalmente ¿verdad? se hacen programas para prueba y para desarrollar habilidades de programación. ¿Quiénes pueden ser sujetos de acción? generalmente los sujetos de acción son las personas que le solicitan al programador que cree un programa, por ejemplo los usuarios ellos son, típicamente son a ver ya lo voy a avisar ¿sí? hola hola ah. va para largo bien terminamos la clase y nada bien entonces eh, ejemplos de sujetos de acción un bodeguero que necesita un programa para llevar el inventario una bibliotecaria que necesita un programa para llevar el registro de los libros que presta y que le deben Un contador que necesita un programa contable, valga la redundancia. Y así sucesivamente. Metodología para la solución de problemas. En la página 16 usted va a observar un diagrama lineal en donde puede observar los pasos que generalmente se utilizan para desarrollar un programa. Primero se define el problema, segundo se planea la solución, tercero se hace un algoritmo, cuarto se genera un diagrama de flujo, entendiendo que el diagrama de flujo es la representación gráfica del algoritmo, luego se codifica y se edita el programa, se hacen pruebas y depuraciones, y finalmente se documenta y se le proporciona mantenimiento a ese programa entonces el elemento fundamental es el algoritmo el algoritmo se va a representar de dos maneras una con pseudocódigo y la otra por medio de un diagrama de flujo Las dos, de las dos, el segundo, el diagrama de flujo no es obligatorio, el primero sí. Para un programador, el primero, el pseudocódigo, es el más importante o el indispensable. El segundo no. de hecho el diagrama de flujo se utiliza para representaciones orientadas a un usuario final, por ejemplo. Es muy común que se genere un diagrama de flujo para que haya personas que, por ejemplo, quieren aprender a usar una lavadora. En los manuales de esos aparatos viene el diagrama de flujo que son bien fáciles de entender. Es muy difícil que usted se equivoque. Entonces, el pseudocódigo tiene la ventaja de que al programador, como ves, casi un código, la traslación entre, desde el pseudocódigo a un lenguaje de programación es más rápida pero tiene la desventaja de que hasta cierto punto es un poco, es un poco difícil de comprender. Pero como ustedes van a ser programadores, no debería dar un problema. Un usuario final no le entiende el pseudoporte, le entiende el diagrama de flujo. El diagrama de flujo está orientado al programador, pero de ambos casos, la, el elemento primordial es el algoritmo. Casi todos los algoritmos. Que solucionan problemas muy comunes a nivel de programación están representados en pseudocódigo o en su equivalente matemático. Son representaciones matemáticas. Bien. Definición del problema. La definición del problema se centra en la elaboración de un texto que permitirá saber qué es lo que se pretende solucionar. Se extrae información útil para el planteamiento de la solución. Para eso, eso es lo que se hace en la primera etapa. Siguiente. Planeación de la solución. Este paso es indispensable. En este paso es indispensable entender por completo el problema, de manera que quede claro cuál es la información que se proporciona cuál es la información que nos hace falta y tomando como base la información encontrar la información encontrar la mejor solución posible entonces, ¿qué nos interesa? determinar qué información tenemos ¿qué hay? ¿qué nos proporciona ¿Qué se nos proporciona? ¿Qué se nos da para empezar a planificar la solución? ¿Qué tenemos? No tenemos nada, inclusive siempre hay algo. Con esto podemos determinar qué información necesitamos. Esa información... Cuando usted determine qué necesito de información, ¿qué va a pasar? Usted va a determinar si tengo que ir a preguntarle al experto que trabaja en esa área que me dé más datos, que me dé más fórmulas, o puede ser que existan fórmulas matemáticas ya definidas que yo tengo que investigar. Pero siempre hay una parte de investigación. Cuando usted hace un programa, por ejemplo, para un bodeguero, que lleva el registro de herramientas que presta, usted tiene que irse a sentar a la parte del bodeguero, ver cómo trabaja, cómo lleva sus registros manuales, cómo entrega las cosas, cómo las recibe, para que usted, teniendo dominio del trabajo que esta persona hace, pueda determinar qué información necesita y que no se le dio al principio. Ahora bien, este elemento de aquí, es uno de los elementos más difíciles de obtener cuando uno empieza. Porque cuando usted entrevista al bodeguero, él empieza a hablar un montón de cosas. Él redacta usted una prosa de una, dos, tres páginas. Una prosa es lo que él escribe, lo que le dice. Y de todo ese montón de, de, de palabras que tiene usted ahí, tres o cuatro cosas son las importantes. Hay mucha información basura, que no le sirve para nada. Entonces es clave también discriminar la información que le están dando, cuál me es útil y cuándo no me es útil y es la útil la que yo extraigo aquí. la información que tengo para solventar el problema y en función de ella qué me falta para poder solventar el problema y teniendo estas dos cosas se trata de implementar la mejor solución, no siempre va a ser a la primera vez, por eso es que casi todos los programas se actualizan constantemente, o sea que es normal que una vez tengamos una solución posteriormente encontremos una manera más eficiente o corrijamos errores que hemos cometido sucede, entonces es parte del proceso de desarrollo de un programa preguntas seguimos algoritmos ¿Va usted a investigar qué es un algoritmo y cuál es la utilidad? Hay dos preguntas ahí. Las dos preguntas que están en la parte inferior de la página 17 hay que contestar. ¿Qué es un algoritmo y cuál es la utilidad? bien, el algoritmo está dividido en acciones y generalmente las acciones se pueden dividir en cuatro grandes áreas la, una de ellas es pedir datos o sea, pedimos, solicitamos información a la persona que va a estar utilizando ese programa por ejemplo, yo quiero calcular el porcentaje de descuento de la renta de un salario que necesito? un salario, no sé cuál es entonces esa información la pido, la solicito. Y también puede ser que necesite, en función de ese salario, cuál es la tabla de descuentos de la renta, porque la renta se descuenta en función de cuánto usted gana. Despegar, dice ahí, pero realmente es despegar datos. Que en la forma o medio a través del cual una computadora puede mostrar números, palabras o conjunto de datos. ¿En qué podemos mostrar datos? En impresores y en elementos gráficos. Impresor si lo vamos a poner en papel, elementos gráficos si lo vamos a mostrar por medio de video, monitores, proyectores de cañón, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente tenemos que pedir información. Por ejemplo, usted quiere saber cuál es el salario, pero ¿cómo le dice a la persona introduzca el salario del empleado? Hay que decírselo. Y el usuario tiene que saber que diga introduzca el salario del empleado fulano de tal. Entonces hay que desplegar datos. Generalmente se utiliza una visualización gráfica. No texto. Texto casi siempre es cuando ya usted está generando un informe, un reporte. Porque eso ya no tiene retroalimentación, simplemente imprimías mientras que en video por lo general hay retroalimentación evaluar condiciones que es la clave de la programación la evaluación consiste en comparar se comparan números o palabras para saber si una de ellas cumple una condición por ejemplo si A es mayor que B A es menor o igual si son iguales si son distintos si le dicen que va a aplicar el 10% de la renta a los empleados que ganan más de 500 dólares, ahí hay una comparación, el salario lo voy a comparar, salario con 500, es mayor, es menor, es igual y en función de ello se toma la decisión. El propósito de evaluar condiciones consiste en decidir qué acciones se desarrollarán en cada caso, que nuestra condición se cumpla o Esta es la parte que más cuesta, decisiones, están basadas en comparaciones. Y por último ejecutar operaciones. Consiste en la realización de operaciones aritméticas o lógicas, almacenando el resultado en alguna variable. Y ahí están las cuatro acciones generales en las cuales podemos nosotros tener en un algoritmo. Bien, el algoritmo, como lo hemos dicho, se puede representar de estas dos maneras, pseudo código o diagrama de fin. el más utilizado para el programador es el pseudocódigo. Tienen ustedes un ejemplo de cómo mostrarlo. Lo voy a ver aquí porque solo van a hacer en laboratorio, si sí, que no lo han hecho, y vamos al diagrama de flujo. El diagrama de flujo, que está en la página 19, está definido como la representación gráfica de un algoritmo. Ese es el concepto. representación gráfica de un algoritmo es el diagrama de flujo. Se utiliza Simbología, ya definida, ya estandarizada, para la representación de las acciones. Excelente para representar algoritmos que contienen acciones diferentes para múltiples decisiones. Es muy fácil. Y ustedes tienen una simbología en la página 19, tienen un rectángulo con los lados redondeados, que es el de inicio-fin, se llama terminal. Terminal. La entrada se representa por medio de un eh, rectángulo que tiene sus lados de forma diagonal, generalmente orientados hacia la derecha. La salida se representa de esta manera. Hay dos tipos de salida. Creo que ahí no se dice. Está esta y está esta. Esta es en papel o impresión y esta es gráfica o en computadora. Generalmente a esta en inglés se conoce como print y a esta se le conoce como display, print es imprimir, display es mostrar en pantalla. Cualquier tipo de proceso que hagamos, operación matemática, etcétera, etcétera, se hace con un rectángulo tradicional, ahí hay un proceso, por ejemplo, a se le asigna el valor de 13, 13 por 2. Por ejemplo, algo burdo. Esta es una flecha. Una operación. cualquiera Decisión se representa por medio de un rombo. ¿Es A igual a B? Sí. No. ¿Es indiferente el lado? Siempre y cuando exista, sí no. Algunos ponen hacia abajo, otros a la derecha, otros a la izquierda, no importa. Es decir, si A es igual a B, nos vamos para acá. Si no son iguales, nos vamos para acá. Cambia la dirección del flujo del programa. Y una conexión, es decir, yo estoy escribiendo y se me acabó esta página. ¿Cómo me paso a la otra? Pongo una conexión, uno aquí... Y continúo acá. ¿Sí? Veo si por aquí terminé esta página. Entonces pongo aquí 2 y continúo en la otra página aquí 2. No, y así sucesivamente. Es muy común porque al ser una representación gráfica, esos símbolos ocupan espacio. Y como tal, ocupan muchas hojas de papel. Esto se va a hacer en la práctica, así es que no lo hicieron ustedes allá. Así que yo solamente veo las generalidades aquí. Porque me interesa más pasar a otro tema. 5. Modificación y edición del programa. Como ya tiene usted el algoritmo, que es la parte más dura, ya generó el pseudocódigo y posiblemente el diagrama de flujo. Ahora viene la parte en la cual usted debe transferir ese pseudocódigo o diagrama de flujo a un lenguaje de programación para hacer un programa que puede ejecutarse en una computadora. Eso es, traducir el diagrama de flujo e instrucciones de un lenguaje de programación como Visual Basic, Java, C, más, para proveer o generar un programa computacional. En el paso 5, usted necesita a un señor que se llama compilador. El programa compilador es el que le convierte las instrucciones que usted ha escrito a un programa ejecutable. Hay un compilador para Java, hay un compilador para Visual Basic, hay un compilador para C, para C++. Esos son un tipo de programa, de lenguaje de programación. Cuando lean ustedes el primer segmento de lectura de aquí, que les va a quedar de tarea, se van a dar cuenta que hoy en día ya no existen únicamente este tipo de lenguaje existen los interpretados aquellos que al momento en que se van ejecutando se va generando el código de máquina el código que puede ejecutar el procesador ejemplo de ellos, PHP se ocupa mucho para páginas web Python, hoy se está ocupando muchísimo en el ambiente de Linux para mencionarles los dos más populares hoy en día los tradicionales, los lenguajes fuertes de programación son compilados, requieren un compilador. Todos los hijos de C, C++, C#, Java, C#, Char, todos son los hijos de C, son compilados. Bien. Obviamente hay que instalar el compilador. En el caso de Java, el compilador viene en un paquete que se llama JDK que es el Java de Kit. si no tenemos JDK, no tenemos el compilador no nos sirve estemos haciendo Seis pruebas y depuración es obvio si hemos hecho un programa ya lo compilamos, ya tenemos el ejecutable comprobamos su funcionamiento bajo todas las posibles condiciones que puedan generar error y hasta que el programa ya hemos verificado que no genera errores o está preparado ante un eventual error entonces nosotros pasamos a la siguiente etapa si no, depuramos, es decir detectamos los errores y los corregimos y volvemos a probar y así estamos de ahí es donde se generan los betas los alfas Todas esas versiones que son de prueba de, para testearlas, para ver qué problemas tienen. Por último, se genera una versión definitiva. Y aún en la versión definitiva ya liberada, posteriormente se generan actualizaciones o parches. Es común. En el caso de Microsoft siempre se le han llamado Service Packs. Es común, eso es típico. Y por último, documenta y le da mantenimiento. ¿Documentar qué es? Genera usted los manuales de uso del usuario final y, si es necesario, manuales técnicos para que otro programador que no sea usted pueda tomar ese código, mejorarlo, mejorarlo, ¿verdad? Se supone. O extraer las partes que son buenas de ahí y generar un nuevo programa. Y también los manuales del usuario final. O sea, aquellos que están orientados a la persona que se va a sentar ahí y lo va a utilizar. Y el mantenimiento consiste en todos aquellos errores posteriores a la liberación del programa que los usuarios vayan reportando, usted los tiene que ir corrigiendo y va actualizando puntualmente su código. Esos son los siete pasos del proceso de metodología para la solución del problema que otra gente le llama el ciclo de vida de una aplicación. A grandes rasgos, se lo había dicho ahí, 15 minutos, 20 minutos. Aquí tiene usted, aquí viene un resumen Casi siempre ponemos un resumen Si usted quiere leer Tiene mucho que leer Bien O pues sí. Lo más importante de esta sesión Es que usted Se acuerde de esto Algoritmos La primera parte, las primeras 3-4 semanas De este módulo va a crear algoritmos es importante que usted pues por lo menos la conceptualización teórica la tenga aquí en su mente bien sesión 2 página 22 tipos de datos variables y constantes de aprendizaje, identificar los tipos de datos de Java y declarar variables y los que son altanuméricos hay enteros y decimales como usted los conoce enteros y decimales hay positivos, el cero y negativos el cero es el nulo pero existe, es un número de i positivos y de i negativos ¿Sí? estos son los reales tienen que saber cuáles son los reales ¿no? pero dentro de los reales existen diferentes clasificaciones se me olvidaba aquí aquí hay booleanos Pero tienen diferente diferente clasificación. Eh, ustedes a esta altura deberían ser capaces de identificarlo, porque esto es aritmética básica. Por ejemplo, ese es un entero, no tiene parte decimal, o sea, no tiene punto. Es un entero. Este es un decimal, este es un entero. Este es un entero, este es un decimal. ¿Ven la diferencia? En el caso de un lenguaje de programación, conviene determinar cuándo un número es decimal y cuándo un número es entero, porque se manejan de forma distinta. Y sirven para almacenar números que representan una información distinta. Por ejemplo, la edad. ¿Es entera o decimal? enteras, porque yo tengo 15 años, 20 años, 30 años, 40 años, nadie tiene 5.2 años, o 21.3 años, eso no existe, son enteras, los años 2017, 2018, 1995 son enteros, ¿Sí? enteros, ¿cuánto va el pasaje? Una cola dígame el número, ahora es otra cosa: 25 centavos. ¿Y eso qué es? ¿Entero o decimal? No, decimal. Punto 25. Papá que decimos, maroto una cora o no solo 25, ¿verdad? Decimal. ¿Ya? ¿Cuánto paga usted aquí en el de visualidad? ¿Usted cuánto paga? ¿44? ¿Eso es entero o decimal? ¿Ah? ¿No? usted paga esto, miren el dinero es decimal todo el dinero, aunque aparente ser, tener solo una parte entera pero tiene decimal porque usted cuenta la parte entera y los centavitos. ya ven hay que diferenciar entonces en un lenguaje de programación como java, estamos en el contexto de java existen números, pero a su vez los números se subdividen en enteros decimales y hay otro tipo más los que son dobles y los que son flotantes double y los que son float. El double, este, por ejemplo, en el caso del compañero. Es ideal para el manejo de dinero. Pero es un decimal, profesor. Sí, es un decimal, pero específicamente se usa el double. Double significa que es un número de doble precisión. Y el floor es, por ejemplo. Una coordenada de 45,356. Float significa que tiene coma flotante. Muy utilizada para gráficos. Entonces, en Java vamos a encontrar enteros que se llaman int. Estos son int. Decimales que se llaman así. Decimal. Double y float. Números. Números. Entonces, hay que aprender en función del número que tengamos qué tipo de dato debemos utilizar. Alfanuméricos, textos, por ejemplo, Ir Café Padre, es un texto, como tal se pone entre comillas doble. Palabras, estas son palabras, también va entre comillas doble. Vocales. Aunque también se puede poner, como un solo texto, con comillas simples, porque es una vocal, también podría ser, también podría ser así. ejemplo eh, kilómetro 11 carretera Santa Tecla qué es eso niño? sí pero qué es todo esto qué información es la dirección, la dirección del ICA aquí hay un número 11 te dejo un texto vean ¿Te la diferencia cuando el número tiene connotación de textuales de un párrafo o está embebido, está dentro de textos, se considera alfanumérico. Pero cuando usted lo utiliza o lo va a utilizar para realizar una operación matemática posterior o tomar decisiones, son números como esos. Pues tiene que tener en cuenta esa diferencia: fechas. Bueno, creo que no hay necesidad de escribir ahí la lista de fechas y los booleanos son true o false. Verdadero o falso. True false. se fresa, ya con parte decimal ya se vuelve un real altura 185 peso 150.2 promedio 8.15 real datos alfanuméricos puede ser texto, lógico, fecha, moneda los lógicos son estos dice ilógico por ejemplo el nombre A texto, es cualquier dato compuesto por el conjunto de caracteres alfanuméricos 0 al 9, alfabéticos de la A a la Z y los especiales que están ahí, más los que no se han incorporado que son un montón ejemplos, nombre del alumno Juan Pérez, dirección, kilómetro 11 carretera, Santa tecla, un número de placa, que está compuesto por números, símbolos y letras teléfonos esos son textos, lógicos cualquier Dato que pueda asumir dos valores, falso o verdadero, true o false, casado, verdadero, vacío, false, o sea que está lleno, fecha, cualquier dato almacenado en el formato día, mes, año, si es formato latino, si es inglés, recuerde que es mes, día, año, depende, y ahí tenemos dos fechas, moneda, es cualquier dato almacenado en el formato monetario, ahí, hay que hacer una aportación de que aquí está en el contexto alfanumérico. Pero según se los acabo de explicar, eso es un doble. Si se toma un número que posteriormente se va a utilizar para hacer un análisis financiero en este caso, o algún cálculo financiero. Zona de memoria. La memoria de una computadora se utiliza para almacenar datos. Sí, mientras más memoria tenga, más datos puedo almacenar. Sí, tradicionalmente se dice, mientras más memoria, con a tu computadora va a ser más rápido. Tiene una relación directa. Si es que obviamos la parte del procesamiento. Pero hay un punto en el cual, que aunque usted le siga agregando más memoria a su computadora, ya no va a incrementarse la velocidad de procesamiento. ¿Verdad? No es así. De decir. Más memoria, memoria, más rápido. No. Lo que sucede es que cuando hay poca memoria, lo que hace la computadora es direccionar información al disco duro, que también es memoria, pero el disco duro es mucho más lento que el anterior. Ahora es que el disco duro se ve que está trabajando, trabajando y trabajando. Y funciona lento. Sobre todo si hoy en día usted tiene un gigabyte. Un gigabyte con Windows 10 o un <risa> para tener Windows XP. Bien. Las zonas de memoria a nivel de computación se utilizan para definir variables y constantes. ¿Verdad? Veamos lo que dice aquí en página 23. La memoria de una computadora se utiliza para almacenar datos. Las zonas de memoria se identifican por un nombre y poseen contenido. Los nombres de las zonas de memoria deben poseer las siguientes características. Tres características. El primer carácter debe siempre ser una letra. Los demás caracteres pueden ser letras, números y guiones. No se permiten caracteres especiales. Por ejemplo, los acentos, los numerales, símbolos de admiración, de interrogación. No está permitido. Deben utilizarse nombres que permitan identificar fácilmente el tipo de datos que la zona de memoria va a almacenar. Por ejemplo, si yo voy a almacenar apellidos, se debe llamarse apellido. Si voy a guardar dinero que me sirve para pagar en el bus, eso lo voy a llamar pasaje. Si yo voy a guardar información que tiene que ver con las notas de ustedes, se va a llamar nota promedio. ¿Entienden? Porque si le ponen un extraño, después a los cinco días usted mismo se va a acordar para qué demonios se servía esa variable. Póngale nombres que tengan que ver con la función o dato que van a guardar. Siempre hay que utilizar eso. Veamos algunos ejemplos de esos nombres de zonas de memoria que son útiles o que son ideales. Por ejemplo, salario, salario, salario, salario. Miren, ahí tengo cuatro, todas son salario, pero para allá son distintas. ¿Por qué? ¿Por qué? Todas se leen salario, pero son para allá no son diferentes. Son diferentes son de memoria. ¿Por qué? ¿Todo? Por, ¿Por está ¿En ¿En, en ¿En qué sentido están escrito en diferentes materiales? ¿Ves? Por el valor de cada Por ejemplo. Estoy alternando entre mayúsculas y minúsculas. Salario solo con minúsculas no es la misma que salario con ese mayúscula al inicio, ni la misma que salario en donde todas son mayúsculas, ni la misma que salario donde la S al inicio y la O al final son mayúsculas. Para Java son variables distintas, son zonas de memoria diferentes. Si estuvieran en un lenguaje de programación como Visual Basic es lo mismo. Para ellos no hay diferencia entre mayúsculas y minúsculas Java sí, por ser un hijo de C En otras palabras Java es... ¿Qué dicen? O sea Hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas Entonces cuando usted empiece a escribir una variable como salario Y al principio le ponga S mayúscula, Siga utilizándola, sí Si no cuando usted compile el programa, le bueno, van a salir un montón de errores. ¿Por qué? Son variables desconocidas, aunque se lean igual. ¿Y ese es parte del particionamiento? ¿Cómo? parte del particionamiento. Estamos. Veamos otro caso. Si es distinto que yo venga y escriba salario 1, ahí sí, bueno y es válida porque empiezo con una letra y al final puedo agregar un número, no hay problema. O puedo poner sala 1, Oriol. Es válido, es permitido. O puedo yo poner sala. Digo, es válido, ese nombre es válido. Puedo utilizar este tipo de símbolo después de que he empezado con una letra. Lo que no puedo hacer es esto, un salario. Error. Tampoco puedo hacer esto. Sala yo. Oh. Dejar un espacio vacío. Error. No se puede. Entonces son algunas normas que deben ustedes tener en cuenta. Preguntas. Dudas. Tienen ustedes una tablita ahí donde aparecen unos ejemplos, en la parte inferior de la página 23. Y antes de pasar al otro, en vacío ahí en esa línea, estas son variables. ¿Alguien sabe por qué se le llama variables? Pues no puede ¿Cómo? no? ¿Qué puede cambiar? Su valor, en este caso hemos dicho que es una zona de memoria que guarda información. La información de esa zona de memoria, si cambia en algún momento durante la ejecución del programa, es una variable. Repito, si el contenido de esa zona de memoria representada por cualquiera de estos nombres cambia en algún momento durante la ejecución de un programa, es variable si no cambia nunca es una constante porque su nombre lo dice la constante es aquella que nunca cambia su información, su dato, su contenido siempre será el mismo ¿No? esa es la diferencia entre variable y constante usted va a usar variables y también va a usar constantes la constante generalmente se establece con valores matemáticos que ya se han definido que nunca van a cambiar Por ejemplo el pi El pi ya se sabe que nunca va a cambiar Solo define usted cuántos numeritos le va a poner después el punto Porque es infinito Para eso Bien, en la página 24 precisamente se habla de constantes un dato es constante cuando no sufre ningún tipo de variación con el paso del tiempo. En programación, las constantes son zonas de memoria en donde el contenido asignado no cambia durante la ejecución de un programa. Lo que les acabo de mencionar, ejemplo: Pi, 3.14, 15, 17, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y luego la velocidad de la luz es una constante. 299.792.458 no, 299 metros por segundo al cuadrado Variables A diferencia de las constantes, las variables son zonas de memoria Cuyo contenido varía una o varias veces Durante la ejecución de un programa Por eso son variables Ejemplo, promedio-estudiante, materia-cursada, kilómetros-recorridos o aplique esto que tenemos acá. Es recomendable que los identificadores de las constantes y variables, o sea, los nombres, los identificadores son los nombres, o sean un prefijo estandarizado de manera que se facilita su agrupamiento, legibilidad y utilización. Prefijos, num, número. Ejemplo, num, empleados cod código cod bajo, empleado val valor val costos fch fecha fch ingreso nom nombre nom bajo, alumno nom bajo, profesor y así sucesivamente esta es una nomenclatura algunos omiten el punto y por ejemplo en el caso de nom alumno lo que se hace, hace algunos omiten el guión bajo hacen esto nom Profesor. Es ¿Sí? válido también. Puedo omitir el guión si quiero. De hecho, a mí me gusta más esto. Este es más utilizado. ¿Verdad? O si usted quiere no, no, no lo ponga pequeño. Puede ponerlo así. Nombre alumno. ¿Sí? Nombre alumno. Salario. ¿Qué pueden ver ustedes ahí como patrón? Que la primera letra es una minúscula y la primera letra de la segunda palabra es mayúscula Casi siempre se sigue eso está limitada a lo que soporta el sistema operativo el sistema operativo ¿cómo va a ser o sea que puede dar gusto usted. pero hay que ser, hay que utilizar no más de unas 12 letras las 12 letras ya es bastante se le hace muy grande el texto por eso es que pueden abreviar como está en este caso ¿alguna otra pregunta? uso de variables y constantes. Declaración. Estamos en el contexto de pseudocódigo. Para declarar variables utilizamos la palabra reservada VAR. Debajo de VAR y tabulando, es decir, dejando la sangría, no voy a empezar aquí sino que voy a empezar por acá, pongo el nombre de la variable. Ejemplo, nombre. Así genérico. Dos ¿no? puntos. Y tengo que escribir el tipo de dato. En el caso de ese otro código, texto. Es. es válido que algunos, en lugar de texto, pongan cadena. En algunos, en algunos libros así lo van a encontrar. Puedo poner salario. Y en pseudocódigo, tengo que poner que el salario es real. Puedo poner edad. Y en pseudocódigo esto sería entero. Y así voy declarando todas las variables. Después de bar que va en mayúscula. Tabulando, no todo para acá. Tabulando. Puedo declarar constantes, por supuesto, pero utilizo antes la palabra reservada const. Y luego coloco el valor de la constante. Pi, ¿qué tipo de dato es Pi? Real. IVA, por ejemplo, real. ¿Otro valor que sea constante? La gravedad. gravedad. ¿Cuánto es el valor de la gravedad? es real, ¿verdad? Ahora, ¿qué característica viene de la gravedad? ¿Cómo se declaran los nombres de la gravedad respecto a los de las variables? Correcto, generalmente los nombres de las constantes se escriben enteramente con letras mayúsculas En el caso de las variables casi siempre es minúscula combinando con una mayúscula como vimos anteriormente Entonces bar y abajo de bar nuestras variables Separado por dos puntos el tipo de datos constantes, const, abajo de const el nombre de la constante, separado por dos puntos el tipo de datos que va a almacenar preguntas de la declaración de variables aquí las definimos Para asignarle un valor a una variable Puedo hacerlo así, nombre Y generalmente en estos códigos se utiliza la flecha de asignación Y le vamos a asignar aquí un nombre Luis Pérez Al nombre que declaré aquí, posteriormente le asigno su contenido edad de este señor vamos a decir que este señor tiene 20 años el salario de este señor vamos a decir que es de 2500 esa es la asignación de contenidos o la distribución de valores simplemente sustituyan el igual por una flecha hacia la izquierda En la página 25, donde estamos viendo esto, hay un recuadro ahí con, con lo cito, dice reglas para la atribución de datos. Hay que seguir estas reglas, niños. La expresión puede incluir números, operadores, paréntesis y nombres de variables. El resultado de la expresión tiene que ser compatible con el tipo de dato de la variable que va a almacenar. Es decir, a edad no le puedo poner aquí un nombre porque eso me genera un error. Siempre que voy a asignar un texto a una variable texto, tiene que ir entre comillas. Y por último, a la izquierda de la flecha se puede tener únicamente el nombre de una variable que haya sido previamente declarada. Es decir, si yo no hubiese declarado, porque esto va así, ¿verdad? Previamente estas tres variables esto me genera un error, porque para el compilador no existen si no han sido declaradas, no existen entonces error esas son las ferrilitas que usted debe ustedes? Operadores y funciones. Claro. Los operadores se utilizan en las expresiones. Una expresión es un conjunto de operadores y operandos que producen un valor o resultado. La expresión. Operadores hay de cuatro tipos. Está en la página 26, parte superior. Asociativos. Solo hay un operador asociativo, el paréntesis. ¿Para qué sirve el paréntesis en una expresión matemática? Agrupar, pero ¿para qué? en este caso aritmética deben realizarse primero ¿Ese es el no para mucho <risa> solo hay un operador asociativo paréntesis, aquí no hay corchetes no hay llaves paréntesis aritméticos son operadores que permiten realizar operaciones aritméticas entre operandos el resultado de la operación aritmética siempre va a ser un número cuando una expresión posee más de un operador se aplica algo que se llama jerarquía de operadores ustedes ya saben cuál es la han utilizado en aritmética desde que empezaron a ver en tercer grado la jerarquía indica qué operador se operará primero relacionales son operadores que permiten comparar dos valores, sean numéricos o alfanuméricos. El resultado de la operación siempre es un valor verdadero o falso. Eso deben tenerlo muy en cuenta. No es posible comparar un, comparar un valor numérico con un, un alfanumérico, no se puede. Entonces, los relacionales comparan y solo me van a generar como resultado un verdadero o un falso, no puedo comparar un número con un verdadero o un falso, no puedo comparar un número con un texto, imposible. Y los lógicos son operadores que permiten realizar operaciones lógicas de conjunción, disyunción y negación el resultado de una operación lógica siempre va a ser un verdadero o un falso. ¿Qué es la operación de conjunción? ¿Qué es la operación de disyunción? Investíguenlo. Y lo puedo contestar yo todo. Ah, y de negación también. Es bien fácil. Te va a dar risa cuando lo encuentro la jerarquía de operadores jóvenes es algo fundamental aquí. Diga. Bien, esos operadores son que se utilizan en electrónica. ¿Tiene relación con lo mismo? Sí. El es desde que hace negativo, el es desde que añade y el no que. ¿El qué? Tiene razón porque está relacionado con la electrónica digital Pero... No sabe qué Cuidado O más bien No lo expresó correctamente. Pues siguen Hablamos de la jerarquía de operadores niños Si ustedes no saben Colocar jerárquicamente los operadores en una calculadora El resultado no tiene nada que ver El error ahí es donde uno aplica la jerarquía en una calculadora y ahí tenemos unas tablas que muestran los operadores y las jerarquías, por ejemplo en los operadores aritméticos la potencia que se representa por ejemplo, el simbolismo que ustedes ven ahí tiene la jerarquía más alta, o sea se opera siempre primero después siguen la multiplicación y la división y por último la suma y la resta o sea que si en una expresión matemática yo por ejemplo tengo a al cuadrado eh, por b más 5, ¿qué se va a hacer primero? Más el al cuadrado. cuadrado. Y el resultado del a al cuadrado se va a operar con el B. Y el resultado de todo esto se va a sumar con 5. Para eso sirve la jerarquía de operadores. Distinto fuera, se que Tengo A al cuadrado por b más 5 ahí cambia porque el paréntesis me dice que lo que hay ahí adentro debe operarse primero cuando yo tenga el resultado de b más 5 ahí sí aplico jerarquía de operadores potencia con producto primero va potencia y luego el resultado de la potencia lo multiplico con el resultado de b más 5 para eso sirve la jerarquía si no seguimos el proceso de la jerarquía nuestro resultado no va a tener nada que ver con lo que nosotros esperamos va a ser un error y eso no es un error eh, de compilación su programa va a compilar y le va a generar un, un, un programita computadora, es un error de lógica. es un error del programador si tenemos operadores relacionales el que tiene mayor prioridad es el igual luego siguen los de comparación, distinto de o diferente de Luego sigue el menor que, el mayor que, el menor o igual, y el mayor o igual. Dejan ahí. Sin embargo, para eso tiene un cuadrito en la parte de abajo que le dice: Ah, en este tipo de operadores no hay jerarquía, muchachos. ¿Vean? Se evalúa primero la condición de la izquierda cuando hay más de un operador. ¿Ven? Ah, ¿Qué pasa? Se me había olvidado en el anterior ¿Qué pasa si yo encontrara esto? Todos estamos de acuerdo De que hubiera operado primero el al cuadrado Pero después tengo multiplicación Y tengo división ¿Cuál opero primero? La multiplicación, ¿Ah? ¿La multiplicación. ¿Por qué la multiplicación? Porque ¿Cuál es su criterio? Que dice que el primero es el que está más la Correcto si tenemos dos o más operadores que están tienen el mismo nivel de jerarquía empieza a operar desde la izquierda ¿ya? ok perfecto por último, operadores lógicos el primero es negación luego conjunción y luego disyunción le decía la compañera and or not negación no es este, hacerlo negativo es invertirlo La conjunción and es una multiplicación lógica y la disyunción es una suma lógica. Bien. Por último, funciones. Eh, perdón. Sí. Jerarquía entre operadores. Esa tablita resume. Les va a servir primera eh, jerarquía lo tienen aquellas cositas que se llaman funciones, ya vamos a ver qué son las funciones. Segundo, tienen prioridad los aritméticos después de la función, después de los aritméticos están los relacionales. Después de los relacionales están los lógicos NOT, luego AND y por último OR. El pobrecito OR es el que tiene menos prioridad. Ahora, funciones. Las funciones son algoritmos predefinidos, es decir, que alguien ya los hizo, que permiten solucionar pequeños problemas. Ejemplos de funciones, ustedes lo ven en esa tabla que va. Existe la función raíz, la función resto, cociente, logaritmo, valor absoluto, truncar, redondear, eh, tamaño, retorno a una cantidad de caracteres de una expresión, fin, inicio, vacío, y hay un montón más. Esos son los más comunes. Entonces, esas funciones que se enumeran ahí y otras funciones que puedan encontrarse tienen prioridad. Y, tareas. Van a resolver de forma individual en su cuaderno la actividad grupal de la página 25. El ejercicio dice, considera un algoritmo que comienza con las asignaciones, valor 1 se le asigna 1, valor 2 se le asigna 2 y valor 3 se le asigna 3. Usted va a continuar su ejecución usando únicamente atribuciones entre variables para que al final del algoritmo el contenido almacenado en valor 1 sea 3, valor 2 sea 1 y valor 3 sea 2. O sea, copia valor 1, se le asigna 1, valor 2, se le asigna 2, valor 3, se le asigna 3. Y continúe hasta que queden tal cual se pide en el parrafito de abajo. Es esta fase. Y la segunda actividad de tarea para ustedes, está en la página 27, parte inferior. Analice las siguientes asignaciones y operaciones, indicando cuál es el contenido de la variable a la cual se le hace la asignación. Y ahí está. ¿bien? A A se le asigna V de verdadero, a B se le asigna falso, a C se le asigna 2, a D se le asigna 100 y luego resuelve qué va a haber en E, qué va a haber en F, qué va a haber en G, qué va a, hacer, a haber en C y qué va a haber en variable H. O sea, debe procesar jerárquicamente cada uno de los operadores y valores que están. Con esto asumimos de que la parte de los operadores les ha quedado clara. Resumen, los, los tipos de datos base son numérico y alfanumérico. La memoria de una computadora se utiliza para almacenar datos. Las zonas de memoria pueden ser variables o constantes. Una variable es una zona de memoria por cuyo contenido cambia una o más veces durante la ejecución de un programa. Para declarar variables y constantes se utiliza el identificador y el tipo de dato que éstas van a almacenar separadas por dos puntos. Ahí tenemos los ejemplos. Reglas para la atribución de datos: dígitos. La expresión puede incluir números, operadores, paréntesis y nombres de variables. El resultado de la expresión tiene que ser compatible con el tipo de datos que la variable, con el cual la variable fue declarada al inicio. Y a la izquierda de la flechita se puede tener únicamente el nombre de una variable brevemente declarada, sino error. los operadores pueden ser asociativos, aritméticos, lógicos y relacionales. Y por último, las funciones son algoritmos predefinidos que permiten solucionar pequeños problemas facilitando el proceso de diseño en cuenta. Por ejemplo esa función que dice raíz, ya le devuelve la raíz, cuadrada, cúbica, etc. Aunque usted la puede hacer a pie, implementa la raíz. ¿Verdad? Pero como ya está hecha, simplemente la invoca y le ahorra a usted el trabajo. Bien, ¿preguntas? ¿Dudas? Antes de finalizar. Bueno, no vinieron a dejar el Peter. Y el que solucione eso porque, pues sí, está complicado, está seguido en el suelo. Se consultó qué va a suceder con las personas que tienen problemas con su correo electrónico. Registro bueno, Administración académica, que es el responsable de eso, ha dicho que este, por el momento no están dando solución a ese problema, sino que esperarían darle solución a partir de la otra semana. Entonces, este, aquellos que tenían problemas con el correo, en el sentido de que no les apareció el correo, yo le voy a notificar a quién deben acudir ese es un caso el otro caso es aquellos que se les olvidó la clave la clave nunca fue la correcta hay en la página este de correo hay un enlace que es asistencia técnica mande ahí su consulta, su problema y generalmente la resolución ¿no? ¿Ah? ¿qué pasa? Ah, este todavía no me han dado respuesta si lo pueden instalar. Se supone que yo entendía de que usted ya lo tenía habilitado. ¿Alguien ha probado de instalar el Office 365? ¿Se puede? Vale, se puede. ¿Qué más hay ahí? Solo eso. Algo es ah, pues algo, para no Por tener... favor, ¿a quienes no le entregaron la Gabacha, ¿a quiénes no le entregaron gabacha? Solo, Ajá. Para todos los demás la gabacha es obligatoria a partir de mañana. Ojo, son muy pocos los casos de quienes no les han dado gabacha, ya sea porque tuvieron problemas con la señora o porque se inscribieron después de la fecha Y que se habían hecho la solicitud. Por favor. La gabacha es obligatoria para entrar a todo práctica de laboratorio. A clases si un día tengo solo clases, solo socialización, no. Pero si tengo práctica de laboratorio, tengo que traerla, si no, no me van a dejar entrar. ¿No estamos? Ya les dije los de los carnets, ¿verdad? Alguien faltó de tomarse la foto del carnet. Todos se tomaron la foto, se peinaron, se quedaron Va. vamos a llegar hasta acá y nos vemos a las 3 con la gente del C en el BTS 2. <risa> <risa> ¡Gracias!